Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Y en esta ocasión pues vamos a estar orando por Cuba, por el país de Cuba. Así es que gracias, gracias a todas las personitas que en este momento están haciendo un tiempo para ver y escuchar estos videos. Esperamos en el Señor que sean de grande bendición y que usted los pueda compartir. Así es, Cuba no, no, no la conocemos nosotros, pero hemos sabido de... Que sí hay eh, misioneros y ah, gente sí, que van para allá. Sí, claro que Conocemos sí. Conocemos personas que, como el hermano Rubio, Rosy García sí, también, hay, que, hay que han ido a Cuba, han ido allá a, a, a ministrar. Y pues cientos y miles de, de gente que sí. van a, a administrar a, a Cuba. A Cuba, así es. Y nosotros estamos yendo ahora con este video también a este a país través de, los de medios. Cuba. de sí, así es. De lo que yo recuerdo de Cuba, pues es lo que hemos visto... En algunos videos y en algunas sí. fotos Pues que se quedó en el pasado sí. Es lo que sabemos, ¿verdad? Entonces, como decíamos y anhelamos Que ellos vengan a una verdadera libertad Amén, así En primer es. lugar, en Cristo Jesús En Cristo, amén Y luego, amén. pues como país que también puedan ser totalmente, totalmente superados Superados en todo, así es Y Dios nos dice Dios nos dice ahí en 1 Juan eh, en capítulo, capítulo 3, 3 versos del 1 al 6 uh -huh. Versión Reina Valera Y el tema hijos de Dios. Fíjate, y, y los cubanos también deben de ser ricos todos, todos, todos. todos el, toda la isla y eh, toda la población Correcto. debe de ser hijos de Dios. Amén. Porque la oportunidad es para todos, para todos, para, para todos, para todos. Para toda la Aunque humanidad. sabemos que para allá existe mucha la cuestión de la hechicería y cosas por el estilo, pero que esto venga a ser un plan de ayuda sí. para... Pues que la gente se convierta. Sí, amén. Y que se convierta mejor al Señor en lugar de andar, pues. Romper todas ondas. esas ataduras que hay en uh -huh. el nombre del Señor. Así es. Así es. El, el verso 1 el nos dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y es que realmente cuando conocemos del Señor es cuando hay la enorme diferencia. Amén, así es. Mientras que no conozcamos del Señor, vamos a estar en ti, cegados. En tinieblas, tinieblas. como dice la palabra. E exacto. Así es. Entonces dice, mirad cuál el amor eh, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. De Dios, Dios somos llamados hijos de Dios porque le conocemos, porque sí, le amén, aceptamos, amén, porque amén. le recibimos en sí, los corazones. Amén. Verso así dos. es, el 2 nos dice amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso, precioso. hermoso, O sea, no hay mayor alegría y gozo y lo mejor que pueda haber en nosotros, el conocer de Dios. Así es. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por así qué? Es. Porque fíjese lo que sigue diciendo Seremos semejantes, semejantes a, él, a él Porque le veremos tal, tal como, como él, él es. es Imagínense nada más mi amado, mi amada Si valdrá la pena estar mejor en los caminos del Señor Amén, verso así 3. es El verso 3 donde dice Y todo aquel que tiene esta esperanza en él Se purifica a sí mismo Así como él es puro Fíjate, precioso. Me, me gusta este verso 3 Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él En él, sí. Se purifica a sí mismo se purifica. Así como él es puro Entonces todos los cubanos Todos, todos, todos, todos El 100% uh -huh, todos uh -huh. Pueden pasar por la misma experiencia Así es, claro Pero también nos dice el verso 4 como una advertencia Sí, el 4 nos dice Todo aquel que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado es de infracción de la ley o sea que si no estamos en un orden con Dios, uh -huh. entonces es como cometer pecado y estamos fallándole a la ley. Sí. Y entonces, cuando se falla a la ley, ¿qué pasa? Hay un castigo. Exacto. Y aquí sería una separación total de Dios uh -huh. y es para la eternidad. Eso es lo, lo tremendo. Entonces, aquí es entonces, mis amados cubanos, Así acérquense es. al Señor y dejen que Dios bendiga sus vidas por aceptarle, por recibirle y por purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Así es. Y nos vamos al verso 5. El 5 nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Aleluya. El 6, todo aquel que permanece en Él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y ahí está la clave. Ahí está. Todo aquel que peca es que no le ha visto, no le ha conocido. Uh -huh. Una persona que ya le ha conocido, porque le dice, para eso apareció, sí, para quitarnos sus pecados. Así es. Y no hay pecado en él. No hay pecado y no hay pecado él. tampoco en la persona que le sí. acepta, que le recibe. Y Así es, es. Es, es lo que nos marca la enorme diferencia. Y esto es para cubanos y es para todos los países. No importa que sean países de tierra firme sí. o sean islas, todo, todo mundo puede pasar por esa experiencia y mi amado, Amén. mi amada, tú también puedes pasar por esa experiencia si no has pasado por ella. Así es. Permítele al Señor Jesús que venga a tu vida. Correcto. ¿Cómo lo puedes tú recibir si nunca lo has hecho? Bien fácil, bien sencillo, no es nada complicado. No, no. Simplemente tú puedes decir esas palabras, Señor Jesús, reconozco que he andado fuera de ti, reconozco que no te he conocido, pero hoy te quiero conocer. Hoy yo te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados, perdona mis faltas Perdona todos mis errores Pero hoy, hoy, en este día Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador Y dame la luz y dame la sabiduría Para yo entender tu palabra Para la gloria del Padre en Cristo Jesús Aleluya, sí, amén bien. Mira, si tú hiciste esta, esta oración Mándame un mensajito Y dime que tú lo has hecho sí. Y no tienes que ser sí. cubano De cualquier país, ¿Cuál es que el país? Así De cualquier es. parte del mundo Que tú estás viendo este video Tú puedes hacer exactamente también lo mismo. Sí, porque amén. eso es para todo el mundo. Y Así bueno, es. pasemos a la oración. Así es. Y voy a pedirle a mi esposa que ella haga una primera oración, luego hago una segunda. Amén. Bien, pues oremos, oremos por el país de Cuba y, y, y como decimos, no no tiene que ser de Cuba. Las personas que están hoy es, eh, viendo y escuchando este video es para ti también. Para toda persona que esté viendo y escuchando, la palabra del Señor es para todo mundo. Amén. Amén. Gloria Señor. Padre, le alabamos, le glorificamos. Padre, dándole siempre la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, por... por esta escritura, estos versos de, de su palabra, Señor, que son preciosos, que usted ha venido a este mundo para venir a libertarnos del pecado, para que seamos salvos, Señor, y podamos estar en esa comunión con usted a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por su grande amor y su grande misericordia. Lo único que necesita es que cada quien, que cada quien abramos nuestro corazón y le recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, porque en este momento Usted nos da la oportunidad De poder enviar este mensaje A todas estas personas Que están viendo y escuchando Este mensaje Y gracias Padre Porque sabemos que su amor y su misericordia está también por el país de cuba señor únicamente los que no han aceptado todavía en su corazón usted está con los brazos abiertos para recibirles y estar en esa comunión con usted y que la luz la luz de su amor, de su misericordia, de su perdón Esté sobre cada uno de ellos Que salgan de la oscuridad en que están Padre, gracias por darnos a su Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Le amamos y bendecimos su santo nombre Gracias Padre por este país En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén. amén, amén Padre, le, le adoramos y le bendecimos ¿Cómo no orar por Cuba, señor? Es un país que le necesita, le necesita mucho, señor. Yo espero que cualquier persona que vea este video y que esté fuera de Cuba y que ame a los cubanos y que los ame como seres humanos, siempre y sencillamente, les compartan si conocen a alguien de Cuba. Viva en Cuba o no viva en Cuba, como quiera. Y que le compartan, porque nosotros estamos haciendo este material en especial sobre Cuba. Pero puede servirle a cualquiera. No importa de qué país pueda ser, pero en especial quisimos hacer esto para Cuba, de, anhelando y deseando con todo su corazón que Cuba, sí, Cuba entera, sea para Cristo. Amén. No sí, sí, sí. estamos hablando de ninguna religión en particular, pero sí que la presencia de Dios esté en cada vida, en cada cubano, y que el amor suyo, Señor, sea mostrado y manifestado poderosamente en ese país que debe ser libre, libre, Ay, porque le conoce a usted. Sí, señor. Y Señor, y que exista la verdadera libertad, que exista la prosperidad, que exista el bienestar, y que las personas, Señor, sí, puedan señor. vivir Aleluya. muy dignamente, Señor, sí, teniendo padre. todo lo necesario sí, señor. para poder suplir todas tus necesidades. En el nombre que es sobre todo un nombre, en el poderoso nombre, de Cristo Jesús. Sí, señor. Y a usted, mi Dios, le damos honra, le damos gloria y le damos alabanza. Aleluya. Y Padre Santo, y que este video pueda ser compartido con todos los cubanos y sí, con todas señor. las personas que están en la necesidad de una superación. Gracias, Tanto señor. en lo económico como en lo espiritual, Aleluya. para su honra, para su gloria y para su alabanza. Aleluya. En Cristo Alabanzas Jesús. Para usted. Y para si necesitas más apoyo, apoyo de oración. Así. Aquí están Así sus correos Así es, escríbanos, escríbanos a hoy.oramos.gmail.com O bien a rafaelidatv.gmail.com Y sean bendecidos de parte de nuestro Dios Y comparta, comparta estos videos Que el Señor les bendiga grandemente Así es, bendiciones para todos